Diferencia de todo lo que ustedes han visto en, eh, en las clases pasadas, excepto un poco las primeras clases que tuvieron eh, en esta asignatura. Eh, vamos como por decirlo así ampliar la mirada, ya. Y si bien es cierto vamos a repetir algunos elementos que ustedes ya han visto en clase, lo vamos a ver bien de esta perspectiva que llamamos la perspectiva muy importante. Eh, para la biología que son los, la, la escala evolutiva ¿ya? entonces vamos a activar nuestra clase aquí en mi computador virtual ¿ya? <ríe> y vamos a hablar de algo que ya habían visto un poco algunos elementos de, especialmente del origen de la vida y, del, y también el origen del sistema solar pero en un contexto temporal distinto ¿ya? entonces vamos a referirnos aquí en el temario de la clase de hoy día eh, Cómo los científicos ordenan el tiempo en esta escala de la historia de la Tierra y de la vida en la Tierra. Vamos a hacer, los voy a invitar a hacer un viaje curioso eh, de Arica a Santiago en términos de escala evolutiva. Ya, ya van a ver de, de qué se trata eso. Y en particular, aprovechando ese viaje, vamos a ver la historia de la vida en nuestro planeta. Por supuesto... Eh, la lectura que es la lectura recomendada y que son los tópicos que se van a tratar a, acá, son este capítulo el capítulo 21 del libro de Biología del Solomon disponible en el sitio web también, a mí me gusta mucho recomendar, porque de hecho me gusta tomar eh, eh, así como lo hace un, un cierto eh, diputado, que no mencionaré me gusta imprimir videos ya entonces a mí me gusta tomar de videos de YouTube, de gente que hace clases mejores que yo, tomar algunas imágenes. Entonces aquí hay tres videos que yo quiero recomendar, que están en inglés, pero ustedes saben, en YouTube no puede poner subtítulos en español. Así que les recomiendo que le echen un vistazo porque son videos cortos, de creo que no más de, más largo que el primero son 30 minutos, pero el resto son como 12, 10 minutos. Así que siempre recomiendo que le den un vistazo a eso. Y bueno. Entonces, como les dije, vamos a ampliar así un poco la visión, eh, vamos a salir un poco de lo molecular y lo celular, eh, lo cual les ha ocupado en las últimas semanas, y vamos a meternos en, en un tema de una escala temporal que no es la que uno maneja en el día a día. ¿ya? Y para eso los científicos eh, les gusta ordenar el tiempo de la historia de la vida en la Tierra eh, en ciertas escalas que son muy grandes. Estamos hablando de la escala de los eones, las eras, los periodos, las épocas y las edades, ¿ya? Las, no, no las, las épocas, perdón, las eras son las épocas y las edades, ¿ya? Entonces, ¿cómo los científicos ordenan el tiempo? ¿ya? Eh, el, el utilizar escalas de tiempo. Eh, de distinto tamaño nos permite hacer eh, preguntas interesantes eh, adecuadas para esa escala. Por ejemplo, en estos incrementos... Ups, estoy saliendo casi la pantalla con mi computador virtual aquí. Eh, en los incrementos mayores, como los eones y las eras, podemos hacernos las grandes preguntas, como por ejemplo, ¿había vida en la Tierra en este periodo, largo periodo de tiempo...? se veía cómo se veía la vida, vivía sobre el agua, sobre la tierra, son grandes preguntas que tienen que ver con escalas grandes del tiempo. En cambio, esta otra escala más pequeña, de los periodos y las épocas, eh, tiene que ver con preguntas más acotadas. Por ejemplo, eh, ¿cómo, ¿cómo era el clima durante esta pequeña ventana de tiempo de unos pocos millones de años? la escala anterior de las épocas son de miles de millones de años, aquí estamos a millones de años, y quedan diferente era la vida alrededor del mundo para adaptarse a dichos cambios climáticos. ¿ya? Entonces, eh, muchas de bienes, ustedes vieron algo de eso con la profesora, que muchas de, las, eh, de estas clasificaciones tienen que ver con eh, clasificaciones que usan los geólogos, la gente que estudia. Eh, las rocas del planeta cómo se distribuyen y la antigüedad de ellas ya y particularmente a nosotros como en el ámbito de la biología nos interesa ver cómo esa geología está asociado al registro de cómo era la vida antes lo que llamamos el registro fósil ya entonces en general y, es, eh, y está el de los que nos, va, no, nos vamos a referir en esta clase eh, hay una eh, representación del tiempo geológico que, que parte desde muy atrás, cerca de los 4.500 millones de, de años atrás, que es desde el origen de nuestra Tierra. No nos vamos a preocupar del origen del universo ni del origen del sistema solar, sino que del origen de la Tierra. Y, y, y que recién en esta tremenda escala temporal, allá en una fracción muy pequeña, allá al final, oh, desapareció mi mano, pero por allá al, al final de este gran círculo, es, eh, está el periodo eh, de la época actual que es tan pequeño que ni siquiera lo podemos ver. En, eh, si ustedes se van al sitio web, por ejemplo, de la so Sociedad Geológica de América, ahí pueden entrar en detalle de las múltiples subdivisiones que nos utilizan ello para clasificar los depósitos de roca asociados a ciertos periodos históricos. No nos vamos a aprender esto de memoria, pero si ustedes ustedes les interesa esto de la geología, la apasiona, ¿ya? ahí pueden ir al sitio web y, y ver eh, eh, las distintas nomenclaturas para referirse a distintas épocas de la historia de la vida en la Tierra. Y para lo que es nuestro interés de la biología, en el libro del Solomon, eh, eh, la señora Solomon, más bien, eh, está una, una escala un poco más simple que resalta aquellos eventos relevantes desde el punto de vista de la biología, en el cual nos vamos a referir hoy. Entonces, eh, y lo que es relevante para ustedes como futuros profesores, los que van a seguir en, en el ámbito de profesores de la pedagogía, bueno, ¿cómo...? ¿Cómo podemos nosotros eh, tener una real apreciación de la magnitud de esta historia en tantos miles de años? ¿Cómo lo podemos bajar? O sea, eh, uno eh, historia, estudia historia de Chile, habla de la colonia, no sé, de hace ciento y cien, tantos años atrás, eh, de la conquista de, del descubrimiento de América, etcétera. Y esas escalas como que, si bien, si bien es cierto, son grandes, caen dentro de lo que uno podría de, eh, imaginarse y, y manipular, digamos, mentalmente, decir que esto es más antiguo que lo otro, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo podemos hacernos una idea de, de estas magnitudes tan grandes como es la historia del planeta? ¿no? Eh, es una escala temporal que básicamente no nos cabe en la cabeza. Bueno, entonces algo que se me ocurrió y estoy haciendo los últimos dos días ¿ya? Eh, es hacer un viaje. Ya eh, no elegí el norte de Chile por nada en particular, sino que simplemente eh, elegí tomar como hacer una escala de tiempo que parta en Arica y termine en Santiago. Ya allá está parte de Arica ya y tracé una línea recta utilizando herramientas de las cuales ustedes tienen disponible, como son el Google Maps, tiene una línea recta, eh, aquí está el enlace compartido, eso después cuando tengan el PPT pueden hacer clic acá, <coughs> y eh, eh, medí la distancia y son 1.666 kilómetros en línea recta, obviamente uno no viaja en línea recta, eh, por carretera Me dicen me dijeron por ahí los que tienen auto, es como 2.000 kilómetros casi por carretera. Pero si hacemos una línea recta, son 1.600 kilómetros. Entonces, el ejercicio que vamos a ver ahora es, ¿qué pasa si yo divido la escala temporal de los eventos más importantes en la historia de la vida en la Tierra en esta distancia? A ver, eh, ¿dónde nos lleva este viaje que le estoy proponiendo ahora, este viaje virtual? ¿Ya? Entonces, todo comenzó en este viaje en Arica hace 4.540 millones de años, más o menos, cuando la Tierra es formada. Y a este periodo se le llama el periodo del Jadean, del, del, que hace referente al, a la al infierno. ¿ya? <ríe> ¿Y cuáles son los eventos más importantes en, el, en este periodo del Jadean? Eh, o o Eón Jadeico relacionado con el infierno. Primero, lo que ustedes pueden ver claramente en, en la imagen es que hay una actividad en la, la Tierra, la corteza terrestre no está formada, sino que está siendo continuamente bombardeada eh, por material de la formación del sistema solar y, y se empieza a enfriar, digamos, de a poco para formar la corteza terrestre. Entonces, eh, en esta época hay mucho bombardeo de material proveniente del espacio, hay mucha actividad volcánica asociada también a esto, y la temperatura a nivel de la corteza es tan grande que inclusive puede, eh, lo, lo que hace es derretir las, las rocas. Entonces, eh, el problema de esta época, que en realidad no hay, como está constantemente creándose nuevas rocas, del inicio de este, del periodo jadeico no hay un registro de, de rocas disponible ¿ya? pero sí hay rocas eh, que se presume que son ya en las partes finales acá del periodo jadeico del evento del periodo jadeico eh, que eh, sobrevivieron hasta, hasta la fecha actual ¿ya? bueno en, eh, si ahora empezamos a avanzar, alrededor de 4.500 millones de años, y como dice el mapa, estamos a 15 kilómetros al sur de Arica, hay un evento que es importante, que es que un, un cuerpo celeste, un pequeño planetoide, eh, según nos eh, muestran las teorías de formación de la Luna, eh, choca con, en, con el planeta Tierra. Y, eso genera, eh, y, es, y, y ese evento va a generar posteriormente de los fragmentos que empiezan a orbitar y, y aglutinarse, va a formar eh, la luna que conocemos hoy. ¿ya? Bueno, entonces, un, ya llegando al final del de periodo jadeico, que está ah, acá arriba, al final del periodo jadeico, la Tierra ya empieza a enfriarse, ¿ya?, y empieza el periodo que llamaremos periodo eh, arcaico. Y eso en nuestra escala temporal sería aproximadamente eh, 20 kilómetros al sur de Iquique. ¿ya? Muy cerca, allá abajito del, del aeropuerto de Iquique, que está al sur de la ciudad de Iquique. ¿ya? Y donde ya, te, ya eh, comenzamos a tener una corteza donde van a empezar a pasar cosas interesantes. Entonces... Eh, entonces, como dice acá, el periodo este, arcaico o arquean, como está ahí en inglés, eh, eh, empezó hace como 4000 millones de años, ahí dice 3950, y terminó por acá abajo, alrededor de unos 2500 millones de años. ¿ya? Ahora, eh, ¿qué rocas? Eh, uy, ¿por qué no me aparece la foto? Ah, ahí está. Eh, de ese periodo en particular, eh, sí eh, se piensa que existen cierto tipo de rocas bien particulares. En, en este caso son unas rocas llamadas metaconglomerados de, de, de, de, que tienen cuarzo y contienen unos minerales eh, eh, de los minerales más antiguos como el circón, que ahí, ahí aparece. Eh, y se piensa que son de al finales de, de este periodo y inicio del, perdón, del periodo del jadiano el, y, y principios del periodo eh, arcaico y este y en el mapa muestra uno de los lugares hay un, unos lugares en Europa hay otro en Canadá eh, que es ese eh, que se llama Jacks Hill que está ahí en Australia esa es la ubicación en el mapa dentro de de Australia y eso es como se ve más o menos actualmente y están este tipo de rocas Ahora, ¿qué tiene interesante desde el punto de vista biológico esta roca? Ya? Entonces, eh, lo que podemos especular de ese, de ese periodo es que eh, no hay evidencia de algún tipo de desplazamiento de material a la cual uno lo puede atribuir a una acumulación de hielo. Por lo tanto, uno... Eh, la, los científicos presumen que en esa época no habían eh, casquetes polares. ¿ya? Eh, eh, no obstante, eh, esa falta como de, de, de, eh, de disponibilidad de agua sólida no implicaba que no existía, existiese agua líquida. De hecho, de, esta, de hecho, esta fantasía de imagen que hay acá muestra que sí había una cierta acumulación de, de líquido, de agua. Eh, y, y también una gran actividad volcánica, como se ve el volcán eh, que está allá atrás. ¿ya? Ahora, resulta que los científicos que han estudiado las rocas de esta época eh, han dicho que tal vez tan temprano como 3.800 millones de años atrás, eh, pueden, pudieron haber existido organismos que eh, podrían haber tenido algún tipo de actividad replicante. Eh, porque esta evidencia se conocía hace bastantes años atrás, pero en realidad nuevas técnicas de análisis han permitido, eh, eh, ha, han permitido eh, tener una idea más certera de que tal vez se tratan de seres vivos. Hay rocas de esta época que en análisis de roca, que es básicamente muy parecido como uno analiza muestra de, de biológica, que es básicamente rebanarlos en rebanadas muy delgadas y observarla al microscopio. En este caso es con, con otros aparatos, con un espectrómetro de masa, eh, perdón, con fotografía, que sería lo de allá, eh, pero analizando la composición. De las, de, los de las moléculas de carbono que dan, eh, que dan lugar a esta forma Inicialmente se pensaba, me faltó decir eso Que estas formas encontradas en estas rocas antiguas Podrían haber sido un artefacto Simplemente acumulación de ciertos minerales Y que en esta forma representaba una cierta formación Que era posible de obtener al azar bueno, pasó un tiempo hasta que a alguien se le ocurrió a través de un aparato que se llama, como dice acá, un espectrómetro de masa, analizar no solamente la forma de eh, este material, no, no lo llamamos ser vivo, sino que este material acumulado con esa, con esa forma tan característica que uno podría pensar que es un microorganismo, fíjense la escala, estamos hablando de 10 micras, es algo muy pequeño, una, una micra puede ser una bacteria, esto sería como una especie de eh, estructura eh, generada por un montón de bacterias, es que eran bacterias eso. Entonces a alguien se le ocurrió analizar, ok, hay moléculas de carbono aquí presente y uno podría pensar, bueno, tal vez fue originado por un ser vivo, pero también puede haber sido al azar. Pero lo que no puede haber sido al azar es que la distribución de los isótopos, es decir, aquellos átomos de carbono con diferencias de masa en las distintas partes del, de esta forma eh, si fuese un, algo al azar, deberíamos encontrar una distribución homogénea ¿verdad? de ciertos isótopos de carbono con respecto a otros isótopos de carbono distribuidos homogéneamente en esta estructura pero lo que encontraron ellos es que existían ciertos patrones. Ahora, que hayan ciertos patrones significaba que eh, había posiblemente un, la interpretación de eso, es que eh, la manera en que esto, esta estructura se, y se iba conformando fue por un crecimiento muy similar a lo que, a lo que hacen los organismos eh, biológicos, es decir, por fase, y, y distintas épocas del año en que la composición de, de carbonos, de isótopos de carbono, puede haber variado en esa época. Entonces, eso hace pensar que estas estructuras que se pensaban que eran simplemente artefactos encontradas en estas rocas al, alrededor de 3.800 millones de años de edad, no eran simplemente una acumulación al azar. ¿ya? Debo recordar que tal vez si ustedes vieron esas diapos del origen de la vida, eh, al principio de este curso, habían algunas muestras que venían de meteoritos que venían de Marte, que tenían estas formas. No obstante eso, no tenían este tipo de composición de isótopos. Por lo tanto, no se podía presumir de que eh, eh, tuvieran, digamos, esta, una estructura viva. Pero en cambio, con este nuevo tipo de análisis, este paper, a ver, dice ahí, cuando, pero esto es como del 2017, relativamente cercano en, en el tiempo. Eh, se está remirando esta nueva evidencia. Y bueno, y con nuestro viaje estamos a, en este momento a 274 kilómetros al sur de Arica. <coughs> bueno, pero hay otra manera en la cual eh, eh, algunos eh, eh, científicos pensando en las maneras curiosas que hemos encontrado de formas de vida hoy por hoy, que podrían haber estado presentes eh, y haber dejado evidencia, en las rocas de eh, ese periodo. Y lo que ustedes ven la imagen que está más al extremo son los que se llaman estas fumarolas oceánicas, que son simplemente formación de aguas termales. Recordemos que eh, no solamente a nivel terrestre se producen aguas asociadas a actividad volcánica, agua caliente que sale por botones, sino que también existen muchas fuentes de eso a nivel eh, del océano. ¿ya? Uy, se me fue la mano. A nivel oceánico, esa, y, y pueden ser de tamaño bastante grande, estas surgencias, estas que se llaman fumarolas, surgencias de agua caliente que arrastran minerales de abajo. Entonces, eh, lo que se ha encontrado, que eh, lo que uno como aprendió del colegio, que toda la vida del planeta depende del Sol. Bueno, eso no es cierto, ¿ya? sino que se encontró no hace muchos años que existe todo un ecosistema de organismos que no dependen del sol, sino que dependen de la energía química, producto de reacciones bioquímicas asociadas al trabajo, al, asociadas a la energía producida en esta fumarola. Ok, aquí tenemos todo un ecosistema que no depende del sol. Bueno, entonces, alguna gente pensó, bueno, tal vez eso también estaba presente en esa época. Entonces, lo que hicieron los investigadores, y aquí sale mencionado el paper, lo pueden ver. Eh, en mayor detalle, voy a ir a esta última figura que hay acá, ellos encontraron a escala milimétrica algunas estructuras minerales en espiral, aquí apenas se nota en, en rojito, pero es como una pequeña espiral, ¿ya? que representa algún tipo de estructura de las, muy similares a lo que se ha encontrado hoy por hoy de estructuras de microorganismos asociados a estas fumarolas hidrotermales en el fondo del océano. O Entonces, sea, nuevamente aquí no tenemos registro de material genético, eh, ni nada relativamente cercano a lo que sería una estructura remanente de un ser vivo, pero sí estructuras que geológicamente son muy difíciles de construirse simplemente por el azar. ¿ya? Bueno, y esto ustedes ya lo habían visto, <coughs> eh, eh, esto sí es, es un grupo que existe de, de microorganismos llamados estromatolitos que existen hasta el día de hoy. Por ejemplo, ahí está en la, barí, en la bahía, bahía tiburón de Australia, estas rocas que son acumulaciones de sedimentos que han dejado este tipo de bacterias del tipo cianobacterias que hacen eh, fotosíntesis, que acumulan eh, minerales y forman esta estructura. ¿ya? Y de estos hay... Eh, Evidencia de la presencia de estromatolitos por un gran periodo de la historia geológica del planeta, de hace muchos miles de millones de años. Más o menos, entre, como dice acá, entre 2.500 y 1.000 millones de años atrás, estos arrecifes, arrecifes de estromatolitos estaban ampliamente expandidos a, a través del planeta. ¿sí? Y se piensa que precisamente por su gran abundancia, estos arrecifes de estromatolitos fueron de los principales causantes de los cambios en la atmósfera primitiva del planeta. Entonces, estamos más o, más o menos estamos pensando entonces que en esta escala de, de, del tiempo, del periodo arcaico, que tal vez los primeros organismos que hacían eh, fotosíntesis estaban alrededor de 3.200 millones de años atrás. Bueno pero que tal vez no era la fotosíntesis que conocemos hoy, hoy por hoy. Tal vez eh, no es la fotosíntesis que generaba, sí. se especula que tal vez en esta época, alrededor de 3.400 millones de años atrás, eh, estos primeros organismos que eran capaces de hacer algo así como una fotosíntesis, eh, eran posiblemente bacterias que eran con pigmentos parecidos a la clorofila actual, pero no eran exactamente lo mismo. Y ese periodo, eh, en nuestro viaje virtual, estaría ubicado alrededor de 421 kilómetros al sur de Arica, o si lo prefieren decir de otra manera, a 17 kilómetros al sur de Tocopilla. <coughs> y bueno, y se estima que las que conocemos como cianobacterias, es probable que hayan surgido alrededor de 2.700 millones de años atrás, ¿ya? que son eh, las, de las primeras que llegan a producir oxígeno. ¿ya? Y como ustedes saben, eh, tienen, hay varios tipos de pigmentos que ellos poseen que tienen la propiedad de absorber, junto, y, y, al igual que la clorofila, eh, eh, ciertas longitudes de onda, y transformar esa energía en, eh, en reacciones metabólicas que van a producir finalmente la producción de energía para las células. Y estos eventos en nuestra escala temporal estaría alrededor de eh, 680 kilómetros al sur de Arica, muy cerquita del de observatorio que está allá abajo, que se, que se llama el Cerro Paranal. ¿ya? Bueno, entonces, significa que por un periodo, si retrocedemos un poquito, fíjense acá, un, por un periodo bastante largo, varios miles de millones de años, de, eh, se, teníamos este tipo de organismos produciendo oxígeno. Entonces, lo interesante, <coughs> que si bien es cierto, uno podría decir que el, estos organismos claro, no, no, no influenciaron el movimiento de los continentes, ni, ni ese tipo de grandes cosas a nivel de lo que es la dinámica del planeta, sí generaron eh, cambios súper relevantes en la atmósfera. Y eso determinó cambios brutales en la historia de la, de la vida en la Tierra. Y básicamente esos organismos lo que comenzaron a hacer, ya a partir de los 2.500 millones de años atrás, ¿ya? que ya ahí estamos a 790 kilómetros de Arica, más o menos 680 kilómetros, eh, perdón, 680, 68 kilómetros del Parque Nacional Panda Azúcar, que en algún instante <risa> hablaremos en estas clases de ecología, y empiezan a generar una atmósfera muy distinta a la que existía anteriormente y una atmósfera que aquí catalogamos de peligrosa, ¿ya? ¿por qué? Porque contiene oxígeno, y el oxígeno es una sustancia que le gusta robarse electrones, ¿ya? y que eh, tiende a ser muy reactiva con, por ejemplo, el hierro, como está mostrado acá, o generar, en el caso del contemporáneo, generar incendio y alimentar incendio, y este tipo de cambio en la atmósfera fue un cambio brutal en la historia del del planeta, porque no solamente cambió, cambió eh, los niveles de oxígeno, sino que también cambió el clima. ¿ya? Eh, cuando aparece el oxígeno eh, a nivel de la atmósfera, empieza a producirse oxidación del hierro, y hay zonas eh, en que empiezan a aparecer precisamente estas capas de eh, óxido de hierro, depósitos de óxido de hierro en el registro de las rocas de esa época y como dice aquí básicamente la tierra se oxidó y se formaron estos depósitos en distintas partes del planeta entonces eh, aquí por eso está puesto en esta en esta línea de, de tiempo acá ups, está como un signo de muerte así porque ciertamente el que apareciera el oxígeno era una condición muy distinta y nosotros intuimos ya que que en esa época, bueno, los, aquellos organismos que eh, estaban adaptados <coughs> o, o tenían posibilidad de vivir en esta eh, atmósfera llena de oxígeno, sobrevivieron. En cambio, muchos organismos que desconocemos desaparecieron de la superficie del planeta y otros tal vez que tuvieron la suerte de estar en el lugar apropiado, ya alrededor de entre 2.500 a, a 541 millones de años, eh, tal vez eh, permanecieron enterrados por ahí en el barro o en alguna caverna y pudieron sobrevivir hasta el día de hoy como organismos anaeróbicos. ¿ya? Entonces, eh, curiosamente, uno de los efectos de, que tuvo el oxígeno en la historia temprana del, del planeta fue que, ¿qué pasa cuando hay eh, mucha fotosíntesis? ¿Ya? Eh, lo que pasa es que, bueno, saco eh, mucho CO2 de la atmósfera. Y ustedes saben, eh, como por cultura general, que el CO2 es lo que se llama uno de estos gases de efecto invernadero, ¿no? Y mucha presencia de CO2, y es el problema, eh, uno de los problemas que pensamos que está generando este cambio global, que es una unidad que vamos a ver al final del curso, es que... Eh, mucha presencia de CO2 en la atmósfera hace aumentar la temperatura del planeta. Por el contrario, en esta época se produjo una drástica disminución del CO2 en la atmósfera. Y eso generó una época en que la Tierra se congeló totalmente. Era una bolita de nieve. ¿ya? En esta época donde se llamaba el eón, Proterozoico, donde empiezan a aparecer los primeros organismos de tipo multicelular. ¿Bien? Bueno, y, y, ¿y qué fue lo que revertió este congelamiento? Bueno, fue precisamente como muestra la imagen, la actividad volcánica, eh, en, en, en casi al final de este periodo proterozoico, eh, generó un aumento de la temperatura y, la, y lo que posibilitó. Eh, que aumentara eh, por acumulación de CO2, aumentara la temperatura del planeta, y en paralelo, y aquí está hay una flechita, digamos, mostrando ahí, que se produjo eh, un, un proceso del cual ustedes vieron en clase, eh, así que no voy a entrar en detalle de eso, que explica la formación de los organismos multicelulares, que es el proceso de endosimbiosis, el hecho de que... <coughs> de que cloroplastos y que mitocondrias tengan su propio material genético hizo uh, aparecer eh, por la gran Lynn Margules postular la teoría endosimbion endosimbionte que dado que tiene un material genético ella especuló de que esos tal vez ancestralmente eran otro organismo que fue de alguna manera engullido por una célula eh, de tipo los primeros eucariontes, ¿ya? y esas células se generó una relación simbiótica entre estas dos células y permanecieron eh, por más tiempo y, y eso facilitó el metabolismo de, esta, de ambas células y su proliferación para constituir organismos multicelulares. Bueno, hace 600, nos vamos a dar otro salto y... Eh, alrededor de 600 millones de años atrás, ya estamos a 1400 55 kilómetros de Arica, a la altura de Huente-Lauquén, donde hacen unas deliciosas empanadas. Ya empiezan a aparecer los organismos multicelulares, eh, hablamos de la endosimbiosis y empieza esta otra era que la llamamos la era paleozoica o el león paleozoico, eh, donde empieza este proceso que nos va a importar mucho y que básicamente lo vamos a tratar varias veces, que es la diversificación de la vida, ya entre 540 a 252 millones de años. Fíjense que ahora ya dejamos de hablar de miles de años, ahora estamos en la escala de millones de años. Y en la era palozoica, como muestra este esquema, eh, hay un evento en particular que tan pronto como se dan estas nuevas condiciones, recordemos que está un poco congelada la Tierra, sube la temperatura, se produce la simbiose, al poco tiempo empieza a surgir lo que llamamos la gran explosión del Cámbrico, de esta era palozoica entre los 540 millones de años y los 252 millones de años atrás, en que se produce una gran explosión de diversidad en el registro fósil, que es lo que tenemos acceso, de organismos de este tipo, principalmente invertebrados al principio, pero después, y esta es la parte que nos interesa a nosotros como eh, gente que sabe de biología, empiezan a aparecer los grupos zoológicos principales que tenemos hasta el día de hoy. Por ahí aparecen eh, los invertebrados en el primer lugar, después los peces, después los hongos, las la colonización de las plantas hacia la tierra, los anfibios, los insectos eh, eh, y los depósitos de, de carbón, producto de la gran proliferación de bosques en esta época. Bueno, y alrededor, siguiendo la línea temporal que está acá arriba, ¿ya? Eh, 465 millones de años atrás, las plantas eh, comienzan a colonizar la tierra, ¿ya? ¿Dónde estamos en, alrededor de esa época? Estamos a 1.505 kilómetros de Arica, a la altura de los Vilos. ¿ya? Ahí vamos en nuestro viaje. Ahora, pero eh, para que las plantas colonicen la tierra, es como la caricatura, las, tierras no, la, o sea, perdón, las plantas necesitan suelo, ¿verdad? Entonces, en realidad, antes de que las plantas pudieran colonizar la tierra, eh, eh, ¿Cómo formamos suelo? <ríe> Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Entonces, los eh, investigadores piensan que este, esto que hay acá, esta fotografía, que es, un, eh, es una fotografía de un fósil, del posible candidato que haya sido un hongo presente en la Tierra antes que las plantas alrededor de 440 millones de años atrás, que se llama eh, Tortotubus, ¿ya?, que la característica de este hongo, al igual, bueno, la mayoría de los hongos que cuando están en la tierra empiezan a, a construir una estructura de red a través de estas estructuras que se llaman las cifas, ¿ya? y empiezan a colonizar el suelo, y como ustedes saben, los hongos eh, degradan material biológico y, lo, y ese material biológico eh, pasa a formar <coughs> suelo, que, genera, que son nutrientes disponibles para que otros organismos lo utilicen. Entonces, antes de que las plantas puedan llegar a colonizar la tierra, eh, eh, debió haberse eh, producido una extensiva colonización de hongos de parte de la tierra para formar el suelo que las plantas deberían ocupar. Y esto, según dice acá, debió haber ocurrido alrededor del... del eh, del límite entre el, eh, el periodo llamado Ordovísico y el Silurian, que son las, últimas part las primeras partes acá de este gran eh, periodo eh, ancestral que empieza con el Cámbrico, que está en la, primera, ups, <risa> en la primera parte que está ahí, con la explosión del Cámbrico. Ahora, ¿por qué tiene estos nombres tan extraños? Eh, el, el, el Ordovician y el Silurian... Eh, por ejemplo, son nombres de tribus celta, eh, de zonas donde se encontraron los, los primeros fósiles de estos organismos. Bueno, eh, y, y, y uno de los primeros organismos en colonizar la Tierra, en nuestra escala temporal, eh, hace 370 millones de años atrás, es decir, a 1540 kilómetros de Arica, eh, a ver, el mapa está un poco. Mmm, aquí ya estamos, si no lo alcanzan a ver, ahí mi dedo apunta, ahí dice Farellones, ¿ya? Y qué otra cosa conocida. Ah, por allá abajo dice San Felipe. ¿ya? Nos estamos acercando, quinta región, estamos acercando cada vez más a la región metropolitana. ¿ya? Y bueno, los anfibios emergen desde el agua eh, cerca del llamado periodo de Bónico, de la era. Paleozoica. Ahora, eh, le debemos a los peces también lo que está ocurriendo en el océano en esta época, un invento muy importante que es la mandíbula, que aparecen los primeros eh, vertebrados, como los peces, en la mitad del periodo devónico, como, como aparece acá, eh, aparecen los peces con mandíbulas, ¿ya? Y un ejemplo de esos peces es esto que se llaman los placodermos, que son unos peces que tenían una especie de placa ósea encima y que, bueno, dejaron un registro fósil y que tenían una mandíbula articulada. Cosa que hasta el día de hoy ha demostrado que sea una de las grandes invenciones del sistema vivo es tener mandíbula. La otra invención súper importante eh, en esta época es, son las cuatro patas. ¿ya? Y eso lo debemos... A un grupo que es una especie como de anfibio, eh, no, no anfibio, sino como reptil acuático. y Recordemos que aquí esto no es, todavía no tenemos conformados los grupos modernos que lo podemos llamar reptil. Y uno de los eh, de los vertebrados eh, con extremidades más antiguas es este grupo que se llama el Istiostega, ¿ya? así que a finales del periodo devónico. Y otra cosa importante que ocurrió en este periodo antiguo es el, el, un periodo que se llamó el, el carbonífero. ¿ya? Para los que les gustan los videojuegos, hay un videojuego que está, ahí está el link, y lo pueden después hacer clic acá en la diapositiva, que se llama el simulador del carbonífero. Y eh, yo lo bajé, es súper entretenido, entonces ustedes pueden caminar por un bosque, a los que les gustan los videojuegos y tienen un buen computador, pueden caminar por un bosque del carbonífero, ¿ya? Eh, no me dobé con ningún insecto, eh, pero porque lo vi un ratito nomás, así que de ahí, de ahí si se meten me cuentan si he un insecto, algo así o algo raro, porque yo vi puros plantas y puras plantas de esta época que son los XC, esos que hay por ahí, así que lo, lo, los combino a que le pueden dar un vistazo, ¿ya? Y, y bueno, hubo mucha uy, estamos llegando al final ya voy a terminar con esto eh, y en este periodo carbonífero hubo muchos árboles lo que hizo subir notablemente los niveles de oxígeno en la atmósfera se estima, bueno en esta época como el oxígeno es como alrededor de 20% en esa época se estima que era un 30% ahora, algunos especulan que producto de la gran disponibilidad de oxígeno es que en esta época existían estos eh, insectos que, recordemos que los insectos no tienen pulmones, sino que hacen intercambio directo, y el hecho de tener eh, digamos eh, eh, tener eh, oxígeno disponible en abundancia haría posible que existieran este tipo de invertebrados gigantes esta libélula medía como un metro ya <risa> así un o lo que llaman, los que son del campo se llaman los matapiojos ¿ya? ¿Ya? <coughs> y, y había una, una gran disponibilidad de oxígeno y todos los organismos eran, eh, eran bastante grandes y con esto voy a terminar la clase de hoy otra cosa, un invento súper importante que hablo de inventos ¿sí? eh, fue para la colonización de la tierra para hacerse independiente de, eh, del medio acuático fue lo que llamamos el huevo amniótico el problema que tenían los primeros anfíos ese que está por allá este que está acá atrás mío ¿ya? era que a pesar de poder avanzar a colonizar la tierra seguían dependiendo de la proximidad del agua para poder reproducirse en cambio empezaron a aparecer otros grupos como los reptiles que están acá que eh, eh, ellos llegaron con una invención que se llama el huevo amniótico, que básicamente el huevo amniótico, lo que hace aquí tiene huevo amniótico, es rodear, uy, no alcanza la mano para ella, eh, es rodear al embrión con una envoltura de agua, básicamente. O, o dicho de otra manera, con una serie de membranas que le permiten estar en su propio medio acuático, independiente de las condiciones externas de deshidratación que puedan existir. Y este es un gran invento revolucionario, de, que permitió la colonización de los organismos eh, desde, eh, desde su vida marina a la vida terrestre y hacerse independiente de, de lo que pasaba eh, en el agua. Y bueno, vamos a llegar hasta... ¿Hasta dónde va a llegar? Oye, avanzamos Estamos en eh, 250 millones de años atrás y se produce un gran evento misterioso hasta el día de hoy que se llama la extinción del Pérmico, del periodo Pérmico-Triásico, que causa la desaparición del 99% de la vida en la Tierra. O sea, casi no la hacemos, digamos, a nivel de la historia de la vida, y eso ocurre ya a las puertas de... Eh, ahí está esa, esa ciudad que se ve ahí, los Andes. ¿ya? Entonces, nuestra línea temporal eh, casi no llegamos a los Andes, eh, producto de este evento de extinción masiva que ocurre a finales de lo que llamamos la era Paleozoica.